¡Salva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 Yo sentía que el desánimo me arropaba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 One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 hasta aquí llegó tu trabajo Hasta aquí llegaron tus finanzas Si acabó estás muerto Yo no sé si alguien entiende aquí Que le estamos diciendo a Dios Yo no puedo Yo no puedo Es que yo no puedo oh, sí, Dios, yo me encontraba sin ti Cuando decidí alejarme de ti Más vino tu presencia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 que por más que tú quieras huir La presencia te acompaña Te persigue Padre de Dios fluye en este rompecabezas.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 Esta noche levanta tus manos y recibe el quebrotamiento de esta cadena que te ata.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 libertad sé que sin ti no se puede vivir fluye en mí una vez más todo poder de dios fluye en este lugar rompe cadena trae libertad sé que sin ti no se puede vivir fluye en mí dile señor te necesito aquí gracias espíritu santo